El mar atrae, es algo grande, yo el mar lo viví desde mi más tierna infancia. En mi casa se respiraba mar, porque soy nieta de marineros, soy hija de marinero, soy esposa de marinero, hermana de marineros y tengo un hijo marinero que siguió la tradición de su padre. Entonces ya creo que hablo un poco como los marineros y a veces ya me... Digo, el mar está picado, no vale, o hace mal tiempo, o la luna tal, y me dice, mamá, mucho sabes tú de mar. Pues claro, si yo soy una mujer de mar, aunque trabajo en tierra, pero tengo el mar muy cerquita. Y sé cuando es, cuando es, lo sabemos todas, pero ahora estoy hablando de mí, estoy hablando en primera persona. Cuando es la baja mar, yo lo sé, por el ruido del mar. Entramos dos horas y media antes de la baja mar, y cuando es, el, cuando es la Baja Mar, yo lo sé, porque el mar empieza a batir muy fuerte. Y le tengo dicho a mis compañeras, ¿qué hora es? ¿A qué es la Baja Mar? Y a lo mejor yo no llevar reloj y mirar, dice, pues sí, faltan cinco minutos. Y yo ya lo sé por el ruido. Y como yo, mis compañeras. Somos un colectivo que ya veis que trabajamos artesanalmente y que tenemos una extracción racional, y que somos unas personas verdaderamente legales, no visteis cómo los excedentes se tiraban al mar, nada sale por, por distintos caminos, y, y estamos organizadas súper, súper bien, porque en los encuentros que hicimos en, en Santiago, se asombraban ya, ya hace 20 años, ¿eh? de nuestra organización, se asombraban, y las distintas cofradías, eh, aunque no éramos socios de aquí, ya estábamos muy bien organizadas. Tenemos una reserva marina, pero es que nosotros ya parecía que teníamos una reserva marina, porque nosotros no somos depredadores de, de lo que tenemos. Eh, es más, creo que somos la única cofradía de Galicia que respeta Está muchos meses el ciclo biológico de la coquina. Nosotros desde marzo a septiembre no volvemos. Y no porque no haya individuos en la playa. Sí que los hay. Individuos me refiero a la especie. Sí que los hay, los hay. Pero también hay muchos y cogemos, no sabemos cuáles están ovados ni cuáles no. Entonces no podemos filmar Aquellos que, a aquellas especies, a la coquina que está ovada, porque tener pan hoy y mañana no, y desde marzo a septiembre o octubre no volvemos a la plata.